El tío Malaje Venga, vamos a coger nuestra visa y vamos a empezar la temporada. A ver, tenemos que intentar mejorar nuestro equipo. ¿Qué pasa con el 800? No déjate de agarrar ¿eh? Daniel Carrasco. Es que tengo 106. Sí. Es que tengo una birria de equipo. Vale. Voy a intentar fichar a un medio centro. A ver qué es lo que hay. Aunque sea baratucho. Aunque me quede en ruina. Este tiene pase, control y regate. 200.000 K. No puedo comprar los 200 K. ¿Qué? Si mi Amstaz tiene 64. Cago la no masena. Sé, ¿no? Vale, vamos a buscar uno extranjero. A ver si hay alguno en el extranjero. Medio centro. Coño, hay uno que vale 75. Es rápido, tiene control y pase. Oye, está muy bien equipado. Vale, aquí hay gente que está bien, que está... Este, por ejemplo, parece interesante. El Couturier este. Fica Vale, de Luxemburgo. Pues lo vamos a fichar. No. Bueno, vamos a aumentar. No, no, no. Por 50.000. ¿En serio? Me voy a quedar sin nada. A ver, le ofrecemos algún mangurriando de aquí. A ver, tengo alguno de la cantera que valga 3 cas, Se lo ofrezco. Fran Grima, porque Fran Grima me está sirviendo. Vale, no voy a fichar a nadie. Venga, vamos a confiar en la cantera. Vámonos con la cantera. Chumacho. Vámonos con la cantera. A ver, tengo ahí un atacante. Podemos probar a Sergio Silla en la segunda parte. Sí, lo voy a dejar ahí en la convocatoria. Tengo a Miguel Ángel Guerrero. Barrotes 1310 al J. Fran Grima. Comenta. Anda pelado, jajaja. Ja, ja. Pero pelado, pelado, ¿eh? No tenemos nada. O sea, y además, tú fíjate tú, lo más fuerte de todo es que hay que pagar luego, dentro de nada, hay que pagar... Entonces, tú fíjate, me han pagado 517 mil por bonus. Yo no conseguía nada, no, sí, sí. Lo único que he conseguido es no estar en, en el descenso. Luego, el sponsor me ha pagado 164 mil. Y debía medio millón de, de libras de estas estrelinas extrañas. Y me he, 4, con, 3, 1, 0, me he quedado con una mierda. Comenta. Confío en la cantera. Falso. <risa> Hombre, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Véa, te voy a poner el este que no veo. Perdonad si no lo he leído. Si alguien más ha escrito, no lo he leído, ¿vale? Venga, vámonos, vámonos. Vámonos con el primer partido. Málaga y Viza. Los traidores. Fueron unos traidores Hasta todos sabemos cómo acabé con el Málaga Que me echaron por la puerta de atrás Malamente y todo porque se iban de fiesta Vale, pues... Me da cosa dejar a Fran Grima afuera Barrotes 1310J Comenta Porra, 3 a 1 ¿Trae a 1 trae a 1, pero para ellos, ¿no? Siempre en mi favor No pasa nada, no pasa nada, Soka Yo te entiendo... Yo te entiendo, yo te entiendo. O ahora malagueño, tú eres malagueño, Asoka. Venga, vamos para allá, vamos para allá. Ahí, ahí. Venga. A principio de temporada, como... normalmente el equipo está del 20. ¿Cómo lo ha detenido? A principio de temporada, no ha Ya me la ha lesionado. <ríe> ya me la ha lesionado. Uy, ¿A Comenta. Ficha, Sientra Pocholo, a, a ver qué tal. Falta. Pocholo, pero estás de coña. no ¿Existe ese jugador? Porque si no, ficho. ¿Cuánto vale? Tres casas. Dos cervezas. No sé si este juego permite pagar con... Me cago. Pero bueno... ¿Han disparado una pocholo. Me cago en la leche con... Mira, mi fichaje. Mi delantera estoy chavarría. Traidor, cara, un traidor. Bueno, metió un gol desde su casa. Acá. Bueno, lo que comentaba al principio, normalmente. Ah, en Malaga se supone que ahora. Que se pase al ataque ah, bueno, ah. Se supone que al principio debería de estar bien. No es Me quedé nada, eh. Cago la ahí, ¿no? corre! corre Cago la ¡Eh! No. Este tipo de es el niño no ni recargar la Joder, pero han empezado fuerte conmigo, ¿no? Bueno, vale, vamos a hacer una cosa. Yo, yo, yo, estoy en que quizá me estoy pasando con la formación. Vamos a ponerle un poquito más defensivo, venga. Ahora bueno, si sí. saber exactamente qué quiere el entrenador con este cambio, eh? Venga, ya. Todavía tiene el, la posesión. Día de nada. No más no es que perdí mucha paz ya sé cómo va a Vamos a la juega. La juega en corto, un compañero. ¡Villa, <risa> ahí que ay ¿Qué triste. Pero coge la mamón. A él, ahí. Él. Vale, para atrás, para atrás, Con ese para, pase para atrás. ¡No! ¡Al ataque! Ay, ay, la mira, juega para. en corto, un compañero. Ay, ay, ahí, el fútbol control. Me cago en el, manio, el fútbol control. Recibe el pase y ataca peligrosamente. No, no, no, no, no. no ¡Gol! ¡Qué desgraciado! ¡Soy todos unos desgraciados! ¡Traidores! ¡Que son unos traidores! ¡Joder, la macho! Corto, la que ¡Han empezado la Liga estupendamente, eh! ¡Enorme el guardameta! ¡Seguro que lo voy a matar! ¡Bueno, bueno! Que, que, que... ¿Cómo he empezado? Pero, vamos a ver la estadística Un segundito, eh De posesión me la he llevado yo toda, pero Es que han llegado otras veces y me han metido otra cola El puñetero chavarría, que no metía ni uno conmigo Han tirado cinco veces Yo he tirado cinco veces no, ya han tirado cinco veces en la portería Ya han tirado cinco veces Y han metido tres goles Poca pues vergüenza tiene Y se dauda, ¿no? Se dauda No la coge No, la coge por seco No, que la coger Que sacar saca la pelota bien, por favor Va. Ahí Pero es Pero que ha hecho Perdió ese balón Siguen con el balón controlado es difícil. Al suelo. Libre directo. Falta en la entrada. Me ganarás trasero, pero tengo que partir las piernas. ¡No! ¡La tapa el portero! Hostia, el portero tenía que fichar otro, ¿eh? No para ni una. No para. El árbitro indica que siga el juego. No, no. Pero porque soy tan malo, desgraciado. ¡No! tampoco te pongas así, Goldar, el defensa Goldar, Goldar el defensa, pero no me metas el cuarto que es muy pronto, venga vamos a intentar sacar a jugar Barrotes 1 3 1 0 J, comenta, acierto la porra Buena jugada. pues sí, pues sí. yo eh. tengo, este me voy a dejar, a meter gol corto, no, no, no, no, no, oh, no, no, no, no, no vamos ahí venga pero suéltala será el tío no que mi pelota pero que le eche tu pelota con ese pase no estoy yo ataque. de mi casa pero que con va a traer de tu casa tan loco algún lo más suelta la pelota con y tú al suelo ahí no hay falta dicho el árbitro qué bien tocan Ay, lo más que van a cámara lenta Ahí lo están bordando. ¡Al suelo! Ese tanto marcador. Este, este año el Málaga. Se está vengando mucho de mí. Tan mal no lo dejé. Solamente lo dejé en puesto de descenso. Buenísima parada del portero. Gente ¡La recibe! ¡Corre, corre! corre Bueno, hemos empezado estupendamente. Estoy súper contento. A estos. Vale, voy a cambiar la, la, la estrategia, a ver si contra el Lugo. El Lugo está dentro de mi liguilla. Vale, vamos a dejarnos de cantera y de mierda. Tendremos que ir con la cantera. Pero me gustaría, por ejemplo, este que tiene velocidad, pues tenerlo ahí. Vale, vamos a cambiar la formación. Bueno, no he empezado bien, o sea, vale. Bueno, nos quedan tres partidos. Venga. Vamos a cambiar la formación. La formación yo no puedo con ella. Y esta tampoco me agrada aún nada. Pero para sacar la pelota. Y esta. Esta parece interesante. Demasiado ataque, ¿no? Bueno, y esta no, tampoco. Vale, vamos a poner esta, a Galvez, lo vamos a cambiar, que va por la izquierda, tenemos que buscar uno que vaya por la izquierda, Davo iría bien de ahí, a mi lateral, y ahora pone que va bien, bueno vale, Goldar, quién tengo por ahí, a Goldar, que va defensa bien, Galvez, González, y Fuentes, y Fuentes, tengo otro que vaya mejor, ¿Eh? Yo creo que uno de estos va mejor por ahí, ¿no? Capel. De hecho, mejor que Capel ponemos bueno, a este. A lo es más bueno. Y a Diop. Para repartir el juego. Pues sí, si ponemos a. No, demasiado no otro vídeo, ¿no? Vale, que me he equivocado. Es que es Diop. No, no va bien, no va bien, no Oye, ¿y si ponemos así ya? Se va a lesionar, pero bueno. Pero vamos a dejarlo, ¿verdad? porque para segunda jugada, pues aquí me sirva. Vale, tenemos a este medio centro. ¿Y dónde lo coloco este? No, a Dios, no lo voy a dejar fuera, vale medio millón. Se me rompió la, la temporada pasada, ¿eh? Toda la temporada, al cuarto partido. Estuvo sin jugar todo, toda la temporada. Vale, como tengo. Venga, adiós. A ver los uniformes, que no me vuelva yo ciegato perdido Ahí, ahí. Vámonos. Venga, encontrar el Lugo. Se a Lugo este. José Ángel Carrillo. A ver si tenemos suerte y no se nos no se lesionan los más importantes. Mira, mira. Vamos de blanco. Y vale visa. Vamos, y man que pierda. Se va afuera. Muy bien. Empezamos repentamente, Empezamos estupendamente. Siguen con el balón controlado. Ah, Esto van más despacito. Me podemos ganar igualmente, pero. Bueno. ¡Juega por abajo! Estos son de mi liga. Parada espectacular. Uf, estos son de mi liguilla. Debería de ganarla, ¿eh? pero bueno. Ahora ver como va el tema. No. Según el árbitro le quitó la pelota. Seguir, sí. coño. ¿Y la pierna? Joder, dice que me he quitado la pelota. No me pitan falta nunca. Vamos pues a es que la pelota. ¡Qué bien tocan! Eh... Eh... Eh... Eh... Eh... Eh... Reparte el juego. viene a tocar en corto. Joder, algunos jugadores se quitan la pelota para ellos. Y no la quieren sortar la vida. Eh? Totalmente real, eh? Un balón perfecto. Esa es una falta clara. Se la merecía. Se merecía que le reventase las piernas. No! La el portero. Gran combinación. No! O sea, ansia, ansia. No, no cogela, eh. Uf. Si se La lo quita alto, el lo hace. Aire. No, no, no, cogela. Desgraciado. La no, no, no, no. Vamos. Corre, corre, corre. guau Quieto, quieto, quieto, compañero. Ahí, ahí, venga tú solo, venga desde afuera. No sé por qué los dos delanteros que tengo, los tiros con efecto, no, no consiguen que funcione. Oh, bueno, empate. Pero yo creo que los puedo ganar. A lo mejor sea si un cambio en la delantera. disparado no quieto no, quieto. no. <risa> yo recupera creo que esta formación esta, esta formación es mucho mejor que la otra o estrategia o planteamiento del campo va vale. vale. ah, que va estoy muy lajo y encima el tío no tiene fuerza ni ¡Le ha quitado la pelota sin pestaña! No. ¡El árbitro no ha sacado ¡Oh! la ¡Uf! Todavía no se lesiona, pero ya mismo ¡Pero cómo es que abajo. ¡Pero desgraciado! ¡Le ha ganado la partida la al portero. ¡Increíble! ¡Han disparado una vez! ¡El árbitro la ¡Increíble! Es que han nivel. disparado una sola vez ¿eh? ¡Y me juega. ¡Es un testarazo! Solta la puñe de la pelota. Gran parada. No, puedo, eh, no puedo, no puedo con esta jugadora. Eh. El, el pase de mierda que me ha dado. Ahora dispara desde fuera del área. Muy buena parada. Era más difícil de lo que parecía. Vamos a sacarlo por ahí. Podría ser Sergio Ramos. Que ser Sergio Ramos. Pero bueno, bajo que bajo caí Sergio Ramos. ¿no? Salí del Madrid la y no va. Ahí, quieto, quieto. Pero voy a coger la Oh, Joder, y eso que este equipo es para ganarle, eh. El este equipo es para ganarle. Encuentra un compañero para pasarle. No, no bajan, no bajan, no baja a defender, ¿no? De ¿no? Uy. ¡Qué cabrón! Se la ha parado Corre, corre Me cago en la más otra derrota Dos partidos y dos derrotas Bueno, la primera podría ser comprensible Porque al Málaga, claro, como es ¿eh? El equipo de velocidad Pues le dan basta, al Ibiza no, al Ibiza no Es ¿eh? sociedad anónima Mentira, venga, vamos a seguir Tenerife, joder vale, Tengo lesionado hasta el para lesionado tengo más lesionado, venga, vamos para acá. gran grima vamos a sacar a Castel venga y a Pape Dios, pero vamos a sacar vamos a sacar a Pape Diop en un tío de medio medio millón sin jugar por capricho mío, venga, contra el Tenerife este hay que cambiarle la camiseta porque yo no entero Venga, a ver si con Dios tenemos más suerte. Pues macho. Con lo bien que voy con el Madrid, ¿eh? Tanto mucho con el Madrid. Pero subir un equipo de segunda, primera insensible, ¿eh? un tormento, un sufrimiento. Ahí, fuera, fuera. No la cojáis, pero porque la coja contra. Que punto ahora. ¿eh? El número 2 ese se va a quedar dos semanas sin salir de... Del vestuario, lo voy a echar a la tarde ¡Pero bueno! Este tipo es Billy, el niño. No necesita ni recargar la pistola Eso que le eche mierda La roba bien Pasó la línea corre, corre. ¡Y! penalti Vale, venga Vamos a intentar sacar la jugada Por el lado derecho ¡Buena jugada! No, no. Contra, ¿y tú qué haces ahí? No, no, no. Tendrás que estar ah, adelante el Ocupando el sitio del medio centro. Venga tú solo. ¡Y! Bien. Por fin hemos metido un gol en condiciones. Venga. Vamos a remontar el partido. Eh, esa es nuestra, esa es nuestra. Esa es nuestra. A muerte. A muerte. Partirle las piernas. De nuevo al compañero Muerte. Bueno. Ahí. Voy además, posesión de la pel salió. Va de Espérate un segundito. Voy a mirar que no me fío yo un pelo. Vale, no está el no. Corre, corre. Hombre. Qué buen pase no ha dado. No, no. Me cago en la meseta Pero bueno. Ahí lo están Pero me cago en todo. Joder, oh, qué poco qué poco me dura la alegría. Viene si a tocar en corto. Derribo claro con de tiro libre. más abajo, habría sido un golazo. La roba. <risas> ahí. Siguen oh, con oh, oh, oh. el balón controlado. La jugada bien dirigido bien, ¿eh? Pero qué le falta de suerte. memorable parada del portero ya que tengo el centro del campo no va a totalmente libre ¿eh? para regar se lleva la pelota no me equivoco no han equivocado. dejado quitar la lanza al infinito al final Uf. se fue por la banda la recibe joder macho qué malo estoy pasando esta gentuza. Me caché la más. a ver, yo creo que he jugado bien No, no he jugado tan mal para, para ir uno o dos Que me meten unos goles Más tonto. No tienen ellos más posesión a no disparar más veces <ríe> Son mejores, la verdad Han jugado mil veces mejor que yo Bueno, vale, habrá que mejorar Venga, Vamos para allá Pero suelta la pelotita Esta jugada huele a peligro Acercaísimo el portero desde aquí parecía falta. Aquí Joder. Demasiado el disparo y se ha encontrado con el palo. Injusticia. Qué bien tocan. <ríe> aquí está el saque de esquina. ¿Qué mal lo pasó? Uy. uy, uy, el tercero. Vamos a lanzar la molejo. Venga, partida. Ahora se acabaron los. Se acabó, sacar la pelota jugada. Pero sí, luces sí. de amigo, luces de. Se la toca. Este. A ver, y solo. Te Ay, pero tío. bueno, que pararon. No logró. El o sea, que macho, o sea, que te tío lo para todo. El o sea, es que viene. lo para todo. De una manera u otra, un corner siempre acaba creando peligro. Lo difícil es. ¡Gol! ¡Oh, más <ríe> ¡Qué bueno! Mira, mira, mira, mira, mira, qué maravilla. Me ¿Eh? pongo. ¡Oh, qué bonito! Este me meter cosas de cabeza, de córner, pero joder. Mm, mm, mm, ¿Qué hacemos? ¿Vamos por el empate o la victoria? Cuidado, cuidado. <ríe> me va a durar un medio minuto de mierda del de sensible. La, la alegría. Vamos por la victoria. Vamos. Suyo, uf, uf. No me acojáis, no me acojáis. Y eso. No hacen caso la entrada. ¿Y tú solo? Uy, si le hubiese dejado de apagar. ¡Tío! Vale, ¿sabes o no? Creo que sí. No, no sabes o no. ¡Uy, me cago en mi baliche! ¡Qué poco! ¡Ay, tú! ¡No! <risa> la próxima vez me lo chupo el tiro Hay que disparar muchas veces. Nada más que por estadística Lo conseguiré La ya al final ¿Qué? del partido gran ¡Fuera, fuera del infinito! ¿Cuánto me queda? Le ha en ¡No! Vale, vamos a sacar las jugadas y gastamos tiempo ¡No, saca un punto! ¡Madre mía! Lo que me ha costado ganar. Joder, conseguí un puñetero punto. Siempre es un placer poder un partido tan apasionante como ha sido este. Bueno, mi primer puntillo. mira ya no estamos. ¿Han jugado todos? Ah, no, que los de abajo no han jugado. Yo creo que me quedo el 20. El 20 penúltimo o el penúltimo. penúltimo. alguno tendrá que perder ¿no? Luego Málaga. En Málaga. Málaga está este año que no va luego, a la caca. Ah, ah, ah, ah, ah. Si sí quedamos... Estamos ya en descenso. Estamos los últimos, me cago en la base, ¿eh? ¿Me metí más goles nosotros. Bueno, pues nada. Venga, el tercer partido. A ver cómo tenemos la... el equipo. Bueno, lo hemos hecho bien, eh, remontado. Lo hemos hecho bien. Sí, Daniel el carrasco lo tengo aquí. Claro, como lo quiero mandar para poder hacer fichajes. Espérate, esto, esto no puede pasar. No puedo tener al, al mejor del equipo. No me he dado cuenta yo de lo que tenía fuera. O Se había accionado, de todas maneras. A ver. Este que tiene control, velocidad y regate. haga lo que haga, va, va a sustituir a quien sea va a ser mejor vale, y ponemos a esta defensa, que no tengo ningún defensa en condición venga, sacamos a Sergio Castel que se queda fuera de la convocatoria que le venga le damos. vale, eh, ¿dónde tengo a Carrasco? Carrasco está ahí bien puesto bueno, venga ¿contra quién jugamos? contra el filial del Real Sociedad lo vete, lo vete y se mete a goles Ese me gustaría ficharlo Venga, vamos a cambiarle los pantalones este, yo Vale, yo creo que sí La preferencia, ¿no? Y gato perdido Vale Pero Vamos, vamos para allá Parece... Bueno, hemos remontado Así que tengo que aguantar la... Que en bueno, el tercer partido, ¿no? No, el cuarto, está el cuarto ya, ¿no? Hemos jugado dos de perdido, he empatado uno Y este es el cuarto, el último de la jornada de hoy Oh, sí. Entrada brutal, tiro libre. No pues ese es Carrasco, ¿no? Me ha lesionado. No, Viene a tocar en corto. pero pero qué. Qué bien ¿En ¿En ¿En serio? Serio? Juega por abajo. Ya pues, a todas esas Empatarlo, siquiera. Esta jugada huele a peligro. Ay, qué poco. Pero bueno. Joder, es que los arreones iniciales no. Recibe el pase y ataca peligrosamente. Ha señalado penalti, pena máxima. Uyá. ¡Hostia, lo ha parado! Flipiéndome, ando. ¡Joder! ¡Uy! ¡Hostia, lo ha parado! Hay esperanza. Hay esperanza. ¡Me quedo flipado! ¡No! Me para un penalti y no me para los tiros, sencillito. ¡La recibe! Cayó, pero el árbitro no ha pitado nada. Juega por abajo. Recibe el pase y ataca peligrosamente. Vale. Pareció falta, pero el árbitro dice que no. ¿Pero si pareció? Sería que aparecía, ¿no? ¿Pareció? Se reanuda el juego sacado. un bueno, de aquí. Uy. Muy complicado. Como no le bote. De nuevo al compañero. No, no, no, no, no. Ahí. Eh. No, pero bueno. El uno, tres, uno, Comenta. El 4 es muy malo. 4 oh, es muy malo porque. Ah, el 4, que no el 4. A ver si está lesionado. El 4, el 4, que no el 4. Escobar, mi mejor jugador. Que a lo mejor lo tengo. lo tengo mal puesto. No carrasco al mejor jugador. Así que lo tengo mal puesto. Ese va por la izquierda. Que como no los coloque en su puesto no furulan. Aparte de que no furulan nunca, pero. ¡Gran combinación! <risa> es que ni el disparo, es que no lleguen ni a lanzar el disparo, La leche es que si me mostrase la posición exacta. Sangal. No sé yo si va por la izquierda por la Si lo he colocado bien. Casa calla Corre, corre, corre, corre. No se la han dejado quitar. ¡Buena! ¡Excelente! Joder, era buena, eh. Esa era buena, ¿eh? Corre, corre, corre. Ahí. contra, con el esfuerzo defensivo que han hecho A la cara. Qué mal lo paso con este juego. ¡Ay, hey, quito, quito, quito! No, no, no, no, no, no. Ahí, La juega en Buena corto, defensa. un compañero. ahí, atrás, ahí, ahí, Venga, ahí. Mira, cargamos arriba. Todavía tiene la posesión. Arriba, tengo que hacer la obra De gran calidad. Es que mi portero sí que la para, o sea, no es malo, pero, pero no, no las coge. Siguen con el balón controlado. No, el eh, mamoncete como le disparan un poquito fuerte Hago la Bueno, con bueno, tranquilidad Solo Con un empate me conformo Bah, pues, como Es Que si tuviese a alguien más rápido Para subir la pelota Dios, Pero tío, coge la pelota Joder la sacó. Qué injusticia el gol sí. ese. ¿eh? Venga, esta es nuestra, una mierda. ¿Qué en la más? A suelo. No ya. se Más rápido, no nos da tiempo a una. Para pasar mierda. La el portero la vio venir. No, no más que portero. Saque de esquina. Qué justicia, qué justicia, qué justicia, qué justicia. De cuatro partidos hemos empezado la temporada fatal, ¿eh? Pero fatal, fatal, fatal. Espérate, voy a jugar uno más, ¿vale? Voy a jugar solamente uno más. Porque quiero ver si es que tengo mal colocado a los jugadores. ¿eh? O a ver si podemos hacer una solución. Que vamos, fatal. ¿eh? Ronald Emeterio. Ha entrado al club. ¿Y qué es lo que es? No sé esa persona. Un RB. Tiene regate, pa, eh, velocidad y pase. Pff, si es que no estoy para hacer experimentos. A ver. Al davo este. Pero es que de aquí, desde aquí no soy capaz de ver. Tengo, tengo, tengo que en el partido. Otra, Girona. Girona. Vale, a ver. ¿Dónde tengo? Dices tú que el 4 es malo. El Escobar. Efectivamente, lo tengo por la izquierda. Y si lo cambiamos por Bogus. A la escobar, pero es que es peor el bobo. Se supone que la escobar no es malo. A ver, a Villar va por la derecha. Vamos a coger a Dios. Digo a Davo. Davo va por la izquierda. billar por la derecha. Y cambiamos esto. Barrotes 1310J. Escobar. Comenta. Subelo X, Davo. A Davo, Davo es bueno, pero es que tú sabes el problema de Davo. Que se me lesiona. Barrotes 1310J. Se lesiona. Comenta. Más extremo a Escobar. Que suba a Escobar. Me ha probar, me a probar. Yo lo, lo quería probar, pero por la izquierda, espérate, ponemos aquí a este ponemos a Davo lo cambiamos por Bogus, o por el defensa por Coldar, Coldar me lo, me, me lo daría bien ahí, ¿Qué más podemos cambiar, Ibiza, el Ibiza ese que mierda eh? ¿y si pongo a Carrasco mi mejor jugador, cerrando la defensa? Podremos poner a... a ver, voy a hacer la potencia porque... No, no, no, no. no supone esto, que lo mismo luego va bien. Bueno, ahora ver es qué lo que tenemos en el banquillo para cambiar. Tenemos un medio centro, defensa derecho, delantero no tenemos. Tendría que buscar una solución por aquí, espérate que tenemos ah, pues, Vamos a dejar a la Castella ahí por si la mosca. Bueno, vamos a ver los uniformes. Venga, le ponemos al fondo negro y a tomar viento. Acabamos por el quinto partido A ver si conseguimos... Si es que el problema es que algunos jugadores Se quedan en la pelota, no dan el pase No son capaces de dar el, el pase Y son súper lentos Debería detener a alguien subiendo la pelota rápido Ahí en el medio, medio campo ¿Qué tal ya? A la calle, no, no, no, no. Ahí fuera, fuera, fuera, fuera, lajo, lajo Un lajo, uno Apertadísimo no. el uh. portero ¡A la calle! ¡Corre! ¡Corre! Qué bien tocan. ¡No! ¡Que no tengo ahí a mí! Buena ¡No tenía nadie <ríe> para cerrar! ¡Venga! ¡Va a aguantar el, el primer arreo! Oye, ¡Qué lindo! ¡Ese está lesionado! ¡Creo que se me lesionó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma bien! ¡No se la han dejado! ¡Ese <ríe> o ¡Ese despeje Venga. se va a córner! cago la más hostia que no corre esa va afuera ¿eh? vale a ver si se me ha lesionado creo que hay uno por ahí que va súper lento hay uno que no está bien colocado el Goldar Goldar me parece a mí que me va a fastidiar y... Suelta, encuentra un uno. compañero para pasarle la, la pelota, pelota. cago poco Lo ha derribado, pero el Detuvo Es muy injusto, eh. Es que no entiendo cómo pierde la pelota. Buena hotel, ¿eh? Jugada. Eh, eh. Con ese pase eh. al uh. ataque. Suéltalo. Tú solo. Tú solo. ¡Qué gran parada! Qué poquito espero de mi. Qué poquito espero de mi delantero. De una manera u otra un corner siempre acaba creando peligro. Lo difícil es transformarlo en gol. Eh. Pero, pero bueno, si la había cogido, si la habías cogido tú. ¿Cómo te la puedo quitar? Gran combinación. Solo. Mierda. Corre, corre. Hago la más. Qué bien tocan. Lo bueno que estáis haciendo. No, no, no, no, no. Uf. La leche. Con la de Girona. Uf. Bueno, 0-0. Cero, cero. <risa> Venga, a ver si conseguimos una victoria, hombre, aunque sea de suerte. Que no vaya con un puntito. Vamos, oh, pues para la toque, toque a toque. La juega en cortito. Ahí ¿Eh? Falta y ah, tiro está. Libre. Si te partió la pierna será por algo. Porque has hecho algo. Eso es castigo divino. Si yo lo hago por algo. Muy buena parada. Es más difícil de lo que parecía. Dios. La juega en cortito. No te acuerdo, te... Ha concedido tiro libre por esta... ¡Ah, que me echa! Se la ha ganado. Uy. Raro, eh, que no me haya echado. No. Tira, género! Oh, no, no, no, no. ¡Pero qué... ¡Oh, de rebote Ha sido de rebote ¿eh? Ha sido de rebote ¿Tú te crees que eso es normal? El tío El gol que me de mierda Remata El portero no la coge como siempre y, Vale, al día este hay que cambiarlo Al día ese hay que cambiarlo No te haga el chulato, espéte, Vamos a cambiarlo a cambiar el día y saque de esquina. El día este Bueno, vamos a probar a cambiar la posición Primero, a ver si Tiene más control porque el lesionado No parece que, que esté, pero es pues súper lento Venga, a ver A ver si es que Hago la más Venga, Si antes hemos conseguido Matar dos a faltar, y poco. ¡Qué poquito! ¡Qué poquito! No, no, cojáis, no, cojáis, no, todavía se puede, ¿eh? Venga, vamos a ir directamente. Vamos a buscar disparar. ¿Nah? No, no voy a buscar ni jugada ni nada, sino disparar solo. la posesión. Un balón perfecto. claro. Venga, voy a hacer una cosa. Voy, voy a aprovechar, te estoy lesionando a todo el equipo. Hombre, ganar no vamos a ganar, pero desde luego... A qué más tengo yo por aquí. Tengo otro delantero aquí, pues lo vamos a cambiar. Vamos a cambiar a la alegría este. Yo creo que será muy interesante ver dónde lo colocan el equipo y sobre todo qué papel... Ahí está Mardini diciendo la tontería del año como siempre. Y ahí está, gol. Vale, ¿y qué hago con eso? O sea, ¿qué leche hago con un tiro directo? que me mete y el portero no puede con él. Joder. Oh, Encuentra un compañero. El árbitro sanciona la falta con tiro libre. ¿Es qué macho? Memorable parada del portero. ¡Oh, es eh, macho! Asustado. Se la toca. Joder. Madre mía Qué palizones me están dando últimamente aquí Bueno, pues nada Esta es la segunda jornada de la... Qué triste estoy <risa> 22-23 No, estamos en la 22-23, ¿no? Joder ¿Contra quién hemos jugado? Contra el Girona El Girona, supongo yo que este año subirá a primera Por cierto, que no hemos visto la franza Creo que ha subido No sé quién ha subido El Zaragoza ha subido a ver, no, no, no, no recuerdo, eso lo pone normalmente las alzas, pero bueno, de la temporada pasada. Bueno, pues nada, vamos a grabar esta temporada, la 22-23, la segunda, la primera jornada. Y ya ganar la Copa de Europa en... si cojamos el equipo de primera. Es muy complicado, es ¿eh? muy complicado uh, que dé la casualidad que cojas todas las piezas y funcionen bien. Es complicadísimo, complicadísimo. Pero la idea es ir colocando jugadores de mayor precio y que funcionen, sobre todo que funcionen, porque el precio no quiere decir que el juego. esté. Gonzalo Ascoba ha bajado 50. Será por la edad. Ha bajado de precio. Estoy sorprendido. Es muy complicado, es muy difícil, muy difícil. Ya recuerdo yo que era complicado en su día, pero. Venga, vámonos. Más no tenemos pasta, ¿no? Tenemos 60.000. Y Daniel Carrasco no... ha subido. ¡Hostia! <risas> Eran 2 millones y medio y ha subido 25. 25.000. ¡Joder! Venga, porque estamos últimos. Llevamos cinco partidos. De 15 posibles, pues bueno. A ver cómo nos va hoy. Hoy jugamos contra el Cartagena. A ver, Cartagena que tiene... A mí no me da. ¡Okazaki! Oh, 600.000. Es que su delantera es buena. Tiene una buena delantera. Mira su delantero. 160.000, 250.000. 4-4-2. Juegan allá. ¿Y nosotros con qué jugamos? Con 5-2. Ah, Vamos a ver, a 4-4-2. Que juegan allá. Ya tengo que recolocar toda la.. billar no está bien colocado. No está billar? billar va por la derecha y no va bien. Vamos a cambiar a billar por este. No. Coño. ¿Qué, ¿Qué tendría que colocar? ¿Un medio centro? ¿Por billar? ¿No? Es lo que me pide. Escobar. Va por la izquierda. Escobar ha bajado. Valía medio millón. Y ahora vale 450 y, y Carrasco ha subido. es que tengo cerrando. Bueno, venga, vamos a dejarnos la pega. Vamos a entrar a todos. Vamos a entrar a todos vosotros. Vamos a entrar a todos. o Kazaki, Me sé. Me trajo el ninja. Vamos para allá. Vamos para allá. Oye, coméntame la idea eh. Espera un segundito, un segundito Eh, azoka, Que eh, por supuesto que yo es lo que te pueda echar a la mano Todo lo que te pueda echar a la mano oh. Vamos ¡No, ¡Ah, coge! ¡Fuera, fuera, fuera! Yota. Que La coge la la tiene que seguir presionando. Un segundo, un segundo, quita el sonido Espérate, no se oye, ¿no? a público rugido Ay. a ver si consigo matar un gol desde fuera ¿verdad? es que no, no tiene apenas efecto no, no no sé yo si es que no muevo bien el tío que claro, no la recibe coge el aportero Pero ¿qué ha hecho? Perdió ese balón. Uh, <ríe> qué paradón. Qué paradón. se ha hecho. Sí. la nomás. Vamos a mandar contra Necachis. Ahí. Ahí. Tirándolo a la olla. A la bajata. Suerte. Uh, eso es cesión, ¿no? ¡Qué control de pelota! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero cuatro! Ay, ay, ¡No! Ay. Con ese pase al ataque. Pero, ay, qué, eh. Arriba. No, levántate. Ahí, ahí, corre, corre, corre, corre, corre. Oh. Qué pina, Buena qué pina. posición para sacar de banda. Ay, ay. Todavía tienen la posesión. ¡Ay! Que qué mal, qué mal. Y el Cartagena parece asequible. Antes lo digo, antes me meter algo. Con el balón controlado. Coño. La cortito. Que necesito un delantero de garantía. Necesito a alguien que valga más de 300.000 mil. K. Un Con libras, talinas. No sé ¿qué, qué. Eso qué moneda. ¿La K? Algo. El... Qué bien tocan ¿Y? ¡Oh! ¡Qué poco, qué poco! ¿Por qué poco me ha faltado ahí el gol? Bueno, bueno, vamos a aguantar el tirón del primer partido. ¡Pero la posesión. Oh, qué pena. No sé si es culpa del Jotty o algo, pero no, no, no, no tienen efecto mis disparos. Por bueno, eso el portero las para siempre. A ver, vamos, y el balón se a, vamos a intentar un poder. gol desde aquí. Uy. <ríe> Uy. Garra, garra, garra. Viene a tocar en corto. Oh, sale su Navalla. Que le den. Vámonos. Continúan con la pelota. ¿Eh? Ojalá. Sí, un buen corte. Cachi. Ush. Ahí lo están bordando. Paque lateral. La defensa tiene que seguir presionando. Oh, no, no, no. No acojáis. Minuto 69. Minutos a suar. <ríe> Minutos a suar. Eh. ¿Qué por qué? No sé. Yo qué sé. No sé. ¡Qué control de pelota! Nada, no controlo.. No, no, ni un.. ni un, ni una. No. ¡No! No puede ser. No puede ser Cartagena, no puede ser. ¡Qué bien tocan! Hagú la más serena, espérate. vamos Tenemos que hacer algún cambio. Tenemos que hacer algo. Mm... A ver, Diop. Diop me parece que está con el centro del campo. Vamos a cambiar a Diop. Vamos a cambiar a Diop. Por alguien más rápido, por Grima, Grima es rápido. Vamos a cambiarlo, por Grima. Ay, ¿no puedo cambiarlo ahora? Pues vaya. Vamos a buscar gente que nos suba la pelota rapidito. calculando muy mal Vamos a buscar el empate rapidito. Venga, venga, venga. Ay. Uy. Vale, espérate. Vamos a intentar cambiar de op. No puedo cambiarlo tampoco, me cacho más con los naridos. Vale. Por abajo! Pero, ¡Oh! Pero está bueno. Portero, ¿eh? Esto le va a dar confianza. Siguen con el balón controlado. ¡Ah! Ahí está. ¡Qué cabrona! más han metido un gol de rebote. Qué fuerte, eh? Pero cómo es posible. Bueno, pues nada, 89, imposible ya, ni cambio, ni mierda. Eh, métete un cuarto solo. Y el Cartagena, eh, yo creo que era un rival muy potable. Tengo que cambiar a Diop. Diop es bueno, pero muy lento. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, vamos a intentar cambiar cartita. Diop, ¿cuánto vale? Medio millón. Ha subido ahora Ha subido, ¿no? Porque ha subido, o Si sea, es malísimo Ha subido, antes valía 4,50, ¿no? Lo he soñado yo Vale, vamos a hacer una cosa A mí Dios no me convence Lo vamos a poner a... He dicho que no puedo ponerlo Venga, Vamos a poner a Dios Para que se transfiera Así vendemos a Daniel Carrasco que vale un pastizal y podemos fichar un delantero en condiciones. Papi Dios, vamos a buscar uno mejor. ¿Vale? Para vender a este tendremos que vender a otro. Mateo Bogus tampoco me convence. Vamos a arriesgarnos y vamos a buscar un equipo titular de garantía. Davos si sí me convence. ¿Y Frank Grima dónde está? ¿Hasta qué va. Vale, hay alguno más por ahí que podamos vender. Hay que hacer cambios, hay que hacer cambios. No puedo, con este equipo no puedo. El medio centro hay que cambiarlo que fichar uno mejor. Vale, de hecho, vamos a buscar. A ver qué hay a la venta. Y si no, nos tenemos que fijar. Berenepino Pino. Del Villarreal, 1.900. Si vendiera a Carrasco... A ver, De medio centro, Sergio Ruiz. No, no me convence. Bueno. A ver, y de delantero, que hay? Rafa Mir, del Sevilla. Son con él. Vale, a ver que la lista. A ver, a ver, a ver. Alguno que valga. A ver, 600. Que va por la izquierda. Scott Malone leroy San. no hay delantero, no venden delantero. Vale, delantero A ver, la lista de goleadores, vamos a mirar cómo va las goleadoras de segunda El del matchup, para barría que sea el máximo goleador de la segunda El Zaragoza, el Zaragoza parece que tiene buenas jugadoras Ah, cuánto vale, cuánto valía, Pedro, un segundito Iván Azón. Del Joder, del Málaga del, Málaga, del Málaga, del Málaga ha ido. eh. Comenta, con nueve chicharros. Claro, pero es que acabamos de empezar. Uh, lo mismo uno de los que están por ahí. Pues el Rayo Vallecano subió primera. Ya no está por aquí el amigo Falcao, ¿no? Sí. Rayo Vallecano ya subió la temporada pasada primera. Eh, vale, vamos a intentar a ver cuánto vale el Iván Azón y cómo, y cómo es cómo es y cómo sale. ¿Puedo mirarlo. No, tenemos que jugar. Vamos a jugar. Venga. Bueno, hemos puesto unos cuantos ya a, a la venta. Estamos a Frank Grima. Lo vamos a poner por Diop. Me da igual que digáis Luego si vemos que va mal lo cambiamos. Ponemos a Dios aquí en reserva, en la convocatoria Bogu lo vamos a vender cuanto podamos Y vamos a probar a Castel por alegría O por Miguel Ángel Guerrero mejor Ahí. Ah, Claro que Dios vale 500.000, si es que nada más que por el precio debería de ser mejor Pero bueno, vamos a probar, vamos a... Es que lo veo muy lento para subir la pelota la que yo en el sensible del 96-97 siempre fichaba a Moya del Sevilla o del Valencia. Bueno, que según en la temporada anterior estaba en el Sevilla, el siguiente en el Valencia. Y Moya que era muy rápido y con ese jugador yo me la apañaba para subir la pelota y ya dar pase a la delantera. A ver si esto me funcionan bien. Ese balón puede dar resultado. ¡Ahí lo estamos dando! Ahí, ahí, ahí. Eh. Oh, No me ha acabado jugada Mal. ¡Ese balón puede dar resultado! ¡Se lleva la pelota! ¡A mí me parece falta! ¡Disparar! ¡Pero bueno! ¿Por qué no han disparado? ¡Sí! ¡Uy! ¡Venga! ¡Consiguen forzar un saque de esquina! engaño al parece que Diop Diop ha sido un buen cambio ¿eh? y a Diop como vea yo el tema lo vendo, ¿eh? pero, bueno, lo he puesto a transferir pero lo vendo y buscamos un medio centro de garantía pasa que yo últimamente Siguen con el balón controlado Por arriba la gana. Brutal entrada. el árbitro la pita joda, ¿eh? ha amarilla oh, y muy justamente con Dios parece que la cosa a ver si aguanta el tironcillo del principio. Recupera la posesión. Recibe el pase y ataca peligrosamente. Ay. ¡Uy! ¡Qué poco, qué poco, qué poco! Gran combinación. Vale, a ver. Con ese pase al ataque. La roba. Hay que echarla Esa afuera. Achicando agua, digana. eh. Achicando agua. Mi enemigo mortal, Burgo del Lugo. Recibe el pase y ataca peligrosamente. Caballo teniente. Siguen con el balón controlado. Cago. Expectación. ¿Dónde la pondré? No, no, no, no, no, no. Ni siquiera fue a por el balón. Parece que mis cambios han sido buenos, pero me están resultando muy agresivos estos jugadores. Estas tarjetas amarillas en los primeros 20 minutos. Bueno, 40 minutos. El mundo este... ¡Viene a tocar en corto! ¡Ese balón puede dar resultado! De... ¡Bueno! ¡Oh, qué pena! ¡Qué lástima! ¡Qué pena! ¡No! Bueno, bueno, bueno. Yo creo que he jugado bien, pero... Oh, no es suficiente, ¿eh? A ver, a ver, a ver... Hemos tenido más posesión, más intentos de gol... Y no, hemos jugado bastante mejor que yo. Por lo menos con la posesión y con... Cierta superioridad atacante. Ah, parece que el cambio que he hecho sea bueno, ¿eh? Pues no lo voy a cambiar. El problema es que cuando te funciona... Joder Con ese pase al ataque. Corre, corre, corre, corre. Ahí. De nuevo Levántate, le cago un lindo más. Simplemente, roba el balón. a viento. Encuentra a un compañero para pasarle la pelota. Adiós, ¡Qué buena, qué buena! Por las cuadras ha sí. sido. Ha sido buenísimo. ¡Qué bien tocan! ¡Cállate, Mardini, que me gafa! ¡Fuera! Yo creo que quizás... no, ¡No, no, no, no! Que... ¡Por favor! ¡Con la, oh, la leche! ¡Aquí me, me ha lesionado! Carrasco. si sí, Carrasco se lesiona acabado por atrás. Quiero venderlo. Este seguramente que será ya mayor Y se me lesiona con mirarlo. Ahora se aguanto el de tirón. Derribo, claro. Con de tiro libre. No tú solo. ¡Qué bien la sacó! Esto será saque de lateral. Mierda sí. ¡No! Menos más, menos más que metió el segundo, eh sí, no lo, veo, no lo, creo. Ahí lo más, más sincronización si es que es muy lento Mi el delantero que va por la izquierda Súper se lento ha hecho con el balón. Venga Aquí tenemos otra oportunidad sí, para meter ¡Shh! Ay, qué pena. a tocar en corto. 84, eh, minuto 84. Estamos jugando la primera victoria. No, no, no, no. ¡Ush, vas a penalti! <ríe> Hay que sacar la jugada. No. Hostia. Hostia. Ush. ahí está el empate, eh. Vaya. ¡Oh, puta! madre. No. El portero que Hay que buscar otro portero ¿eh? Menos mal más, Menos mal la, la primera victoria Bueno, venga Uf. Creo que los cambios van por buen camino Pero claro, se me han lesionado Y para una vez que me funciona Hayamos salido a puesto de descenso Pero tienen que jugar lo siguiente Así que no, no hemos salido Con que gane, a ver Ya estamos otra vez en puesto de descenso pero bueno, acabamos de empezar. ¿eh? No están tan lejos los de media tabla. Están atrás una victoria. Venga, vamos, Vámonos fuera. A ver. Daniel Carrasco y Mickey Villar. Pero bueno. ¿Tres millones? Bueno, a Daniel Carrasco lo que lo van a dar. Y realmente Mickey Villar no se, sé... Pero es que vamos a considerarlo. Y vamos a buscar sustitutos. Tendría 3 millones. ¿Cuánto tengo? Con 3 millones que podemos fichar. Un delantero. Pero los de estos no. Un buen delantero podemos fichar. A ver, Zaragoza. No, estos no. A ver a qué precio están los delanteros del Zaragoza. A ver, el Ivana Zone ese va a sacar bueno Y tiene un precio razonable O sea, Yo creo que eso sea sí, un buen delantero Más rápido Lo de la F de Forward ¿Qué coño será la F? No sé lo que es la F La F para mí que eh, Se posiciona bien Y la V eh, La V sí que no sé lo que es La V no tengo ni idea Pero la F eh, que Creo que se coloca bien Tiene aquí a Álvaro Jiménez Lo tenía en el banquillo No bueno, venga Uh, si acepto la oferta Tendré que fichar también un medio centro Pero vamos a aceptar la oferta Y Mickey Villar ¿Y mi Villar dónde está? ¿Dónde tengo yo a Miki Villar? Lo tengo puesto Miki Villar no, no me suena a nada Tío, bueno, lo tengo puesto ahí con 2,50 Pero tengo yo tengo ahí respuesta Para la banda derecha tengo respuesta mm, ¿Qué hacemos? La acepto Vamos a aceptarla Vamos a aceptarla y vamos a intentar fichar a, a Al de Zaragoza Que juega bien ¿Dónde está Zaragoza? Coño, que estoy en primera división ¿Dónde está el Zaragoza? Vamos a fichar a Iván Azón Lo vamos a dar 900 Que si no, no puedo ficharlo A ver. Este jugador no está a la pinta, se han cabrado, ¿eh? Me quieren cobrar un millón. ¿En serio? ¿Ni por un millón? Si casi doblo su valor. Bueno, podemos fichar a este, de que este también tiene buena pinta, pero espérate. Vamos a darle un delantero de los míos. A ver, ¿quién tengo por aquí que no me guste? A Sergio Castel. Sergio Castel ha funcionado. De alegría, vamos a dar a alegría. Ay, con eso, hace un millón CG, un millón CT, que diga, millón CG. Vamos a subir a 950 y a ver qué dice. Joder, tampoco. Pues parece que no quieren vender. A ver si hay algún delantero que se me haya escapado. Aquí hay un delantero que vale 30k. Y aquí no hay delantero vale. Pues a ver vamos a mirar la tabla de la tabla de. porque hemos vendido dos puntales importantes, tengo que sustituirlo, ¿no? En la tabla de coladores. José Lu de Alavés. Mira que si te ficho a, a Chavarría. José Lu, vamos a ver a José Lu. Hombre, era mi. lo que pasa es que también se lesionaba mucho, ¿eh? Hostia, ya no puedo hacer más nada. Me cago en llamar Serena. Bueno, pues vamos a sustituir. Desde aquí no me entero yo. ¿A ver quién tengo por aquí? Mira que si sí tengo alguno en la cantera, que es bueno. Pues bueno, venga, vamos a encontrar Mallorca. Venga, vamos a sacar a Dabo. A la parte izquierda está cubierta, Capel. Mira, Capel está bien puesto ahí. González, González, este creo que es. 90 cabales, este es que ha sustituido al que hemos vendido. Necesito defensa, eh. Ahora necesito defensa. Bueno, vamos a dejar este que parece que no es malo del todo. Más González, Capel. Va por la parte derecha, vale, lo hace bien, Grima, Frank Grima que lo está haciendo bien, alegría, no había uno lesionado, el que vendió, ¿no? Bueno, en la próxima jornada averiguamos, necesito un defensa, un medio centro y un atacante, así que con los tres eso podemos hacer algo. Ah. Que yo creo que ese tío era, era ya mayorcete. Se lesiona cada poco. Se me ha ido, se me ha ido ahí el Jorge. ¡Recibe el pase! Ah, el arreón inicial es lo que me mata bien. ¡La recibe! Oh, ¡Contra! ¡Buena intervención del portero! ¡Joder! Esto será saque de lateral ¡Somamiento! ¡Y es saque de esquina! ¡Buen cabezazo! ¡La juega en corto un compañero! ¡No! Uy, es, ha sido providencial ¡Ja, ja! ja ¡Cómo me cuesta los tiros con efecto! Viene a tocar en corto. Sí. ahí ¡Ay! Ah, ¡Mierda! Al día, al día hay que buscarle un sustituto. o está lesionado bien la pelota. Simplemente es más malo que a leche A un delantero necesita Que mata cola aquí, como sea viene a tocar en corto y ahí está gol y qué hago contra ese tío no puedo hacer nada es que no puedo hacer nada contra ese tío que fichar a alguien a ver si me da tiempo ahora fichar a alguien continúan con la pelota La juega en corto un compañero. Se ha hecho limpiamente con el balón. ¡Oh, ¡Pero qué ha pasado ahí! ¡Portero idiota! Eh! ¡Coño! No ha hecho nada. Se ha, ¿se ha quedado quieto. ¡Joder! ¡Qué mierdón! El portero, el portero. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a fichar un portero y un delantero. Y me tendré que apañar con... Con los mediocentros que tampoco los tengo tan mal. Y si me sobra algo, buscaré medio centro, pero. Con ese pase, buena intervención del portero. Siguen con el balón controlado. Mm, hostia, podría dar el peor pase del mundo. Recupera la posesión. Al Día no no, pasó. no, no, no, no. Ahí fuera, fuera, fuera. Recibe el pase y ataca peligrosamente. ¿Qué le pasa al Día? Está, está lesionado al Día. Uf, Castel. Alegría, parece que va bien, pero Castel Uf. Lograron forzar un córner. No. Uf. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué os quedáis Quería con la pelota? Gol la más serena. Date que estoy ya otra. No. Tiro libre, no ha llegado a alcanzar el balón. Vale, no se ha lesionado. Se la ha ganado. Mira, cuarto partido, a ver si podemos fichar a alguien. Por Dios. Uy. Buena jugada. Con lo bien que había funcionado en el partido anterior, eh. No, no, no. Buenísima parada del portero. Si es que el día este es muy lento, es súper lento. No sé si es que está mal colocado. ¡Oh! Qué, par... qué, qué, ¡Qué suplicio! Bueno, hemos conseguido una victoria y un empate, ¿no? Hemos conseguido una victoria. Y, dos, y tres derrota Vale, estamos ahí con cuatro puntos. Sí, hemos conseguido un empate y una victoria triste. Venga, vamos a fichar. A ver qué hay por ahí que podamos fichar. Tenemos que ir a de degüello, ¿eh? No puedo tardar más en fichar. Mm... Y yo creo que va el español. ¿Quién tiene el español? Creo que te gente súper cara. Raúl de Tomás. No me interesan, esto no me interesa. Landre Di Mata. No me interesan estas, tío. Mmm. El chico Madrid, coño, sé si es que me he equivocado de. de... de... de... de... Aso cagüo bajo el guion bajo grande. Mm... Comenta, mira el pucela a ver. Aso bajo el, el guion bajo grande. Pero lo dices en serio. Comenta, jajaja. Ja, ja. Pero no está aquí, quiero no estar pucela. No sé qué es nada pucela. Vale, yo, yo estoy, eh, estoy encabezona con el Zaragoza. Venga, vamos a por el Iván Azón este. Y si no, voy por el Álvaro Jiménez. No, ni, ni siquiera lo están usando. Voy a ofrecer un millón trescientos. Por 300.000 más. Muy caro lo veo yo, ¿eh? Un Venga, ya está. Vale, ya tenemos a este ¿Qué más? Necesito un portero A ver lo que venden por aquí De portero Rubén Blanco, un millón y medio Un millón cien mil Vamos a fichar Ahí está Venga, vamos a cambiar el portero Lo ponemos titular A este lo mandamos al infinito A este lo vamos A poner para transferir me da igual lo que digáis. Ah, que no puedo hacer más cosas, ¿no? Vale, pues venga. Eh, ¿Dónde está mi fichaje estrella? Venga, mi fichaje estrella de esta temporada. Ponemos a. Alegría. Alex Alegría va funcionando bien. Tenemos a Iván. Perré. Sergio Castell, lo vamos a dejar aquí De reserva. Y.. Me coloca a colocar a Papedio, pues venga, pues debería de funcionar. es que no entiendo por qué no funciona bien contra Miranda, ya hemos mejorado el equipo, lo hemos subido un poquito de, de nivel. Mirandés es... está en el puesto 15. ¿Hay alguno lesionado? No, no. Informe, bueno, sí. vamos a por ello. Venga, vamos a por la victoria. A ver, nuestro fichaje estrella va por la izquierda. Ivanazon. La, Ivanazon. Confiente Ivanazon. Ahora cómo se comporta. El árbitro dice que ahí no hay nada. Levántate, eh. ah. Es corner. habrá ocasión. Mierda, se me ha ido un po' atrás. Uy. Es que, ¿has visto? Bien, ese es diop. Diop es el once. Diop. Diop, diop es el 11 Yo creo que va al entorno. ¡Eh! ¡Azón! Ah, ¡Uy! Bien. Hostia, este tiene potencia en el disparo. Tiene potencia el tío. Ahí lo dando. Si, con, si llego a, a, a, con el, a conectar con él. Vale, pues, lo de otra es complicado sacarla. Ahí, ahí coge la azón. Azón, me cago en azón. Ese balón puede dar resultado. Ahí, ahí. Uf. Me cache la más Qué bien ha que El portero, el portero otra, un tiene que funcionar. Hemos eh. es mejorado el la portería. Porque eso no quita que me vayan a matar golas. No van a matar ni de golas, pero bueno. Encuentra un compañero para pasarle la pelota. Venga, mira, la zona de vuestro cabal. Uy. Eso va a ser gol seguro. Corre, corre, corre, corre, corre. El árbitro decide amonestarle verbalmente. Dale. Memorable parada del portero. O ¿Sabes qué razón, no? Eh, Iván Azón. ¡Eh! Le robó la cartera. Ahí. Está Suelta la... ¡Ah! ¡Qué buena, eh! El ¡Qué buena, qué buena parada! Hago ah, el la ma. Corre, corre, corre, corre, corre. De nuevo al compañero. Ah, con la ma. Enorme el compañero. Hago el el mal! portero se nota ya, eh. Con ese pase... el ha y... ¡No! ¡Oh! ¡Lo he volvió. dejado solo ahí! La culpa no suya, no suya. <ríe> igual es igual de malo que el otro. Bueno, pero vale un millón, ¿eh? Cuidadito. Venga, todavía podemos hacer algo. Porque este delantero dispara mejor. Hostia, Cago lo más. Venga, venga, acabadamos, acabadamos. No tengo ningún lesionado, ¿no? La juega en corto un compañero. Uy. Gran movimiento del portero, espectacular. ¿eh? No era fácil despejar esa pelota, Carlos, ¿eh? Esta jugada huele a peligro. No, suéltala. Bah. De nuevo al compañero. Bah, la defensa es ahí adentro. De no. No, levántate. Sí. Necesito otro que me suba, incluso que no sea ni delantero. No <ríe> me cago en de la dentro. más niña que cerca. Ahí, ahí. Tú solo, tú solo. Me cago en la más. Esta jugada huele a peligro. Vale, vamos a hacer un cambio. Vamos a cambiar un a, a alegría. Lo vamos a cambiar a alegría por un RV, a ver qué tengo por ahí. ¡Bravo! Vamos a cambiarlo por, por el Dabo. Aunque Davo va por la izquierda. Vamos a cambiar a.. Vale, bueno, sube cambio, eh, es que suba la pelota. ¡No! No! ¡No! Uf. Hombre, dejando por lo menos probar. Una vez. Uf. Buenísima del Así puedo probar, aunque sea una va. Cogela, portero, portero, cabrón No me, no me asusta, eh Juega por abajo. Pero bueno, ¿qué pasa? Vale, ahí lo está mierda Levántate clara, árbitro, pita, tiro vale, libre. Venga, esta mía Venga, la Ahí, ahí, ahí Según ¡Oh! ¡Sos penalti! ¡Sos penalti! Qué bien tocan! No me va a dar tiempo ni a probar ni nada. Venga, súbela, súbela, sube, tú solo. Uy. Buena jugada. Bueno, lo hemos intentado, lo hemos intentado. Yo creo que el equipo ha mejorado un poquito, ¿eh? Yo creo que el equipo ha mejorado un poquito. Una. En vez de perder por goles <risa> metió solamente uno. Voy a jugar uno más, ¿vale? Uno más y nos ponemos ya con el visage. Venga, uno más. Venga, yo creo que, que vamos bien. A ver, ¿se ha a alguien. No hay nadie. Podemos mejorar alguna posición. Alegría, digamos. Vamos a cambiar a alegría. En principio. Vamos a poner a Castel. Castel es que va bien de cabeza. Es rápido y tiene regate. Venga, vamos a cambiarlo. ¿Y Azón irá bien por la derecha? No. Son los dos zurdos. Vale, vamos a cambiar de Dios Por davo. Uh... Vamos a probar esto. Cuando te pone lo de la X, es que normalmente significa que es probable que se lesionen. Pero bueno, me da igual. Vamos a ponerle la camiseta negra. Que los distinga bien. Venga, vamos a jugar este último partido. Que quiero probar mis fichas de estrella. Madre mía. Voy de cabeza a la catombe. De nuevo. Los derribó. El árbitro sanciona la falta. <muchas> ¡Qué poco, eh! ¡Buena jugada! Encuentra un compañero para pasarle la pelota. No, ¿por qué ha he hecho eso? La juega en corto, un compañero. <muchas> Uy, qué pina, qué pina. Si hubiese cogido al medio vuelta. la más. Ahí no hay falta, dicho el árbitro. Está de titán en el centro campo. Se la toca. ¿Cómo? ¿Se toca el qué? Mm. Vamos, vamos. Me a intentar sacar la jugada, que parece que esta gente me deja jugar un poquito más. Ahí. contra no no no no ¡Hostia! pero portero que tú tenías que ser bueno recibe el pase gran parada del portero espectacular no era fácil despejar esa pelota carlos a ver si empieza a matar goles ni fichas estrellas la ha detenido porque no no está funcionando ¿eh? Un balón perfecto. Una parada de gran calidad. Vale, vamos a, vamos a intentar. Ahí Encuentra pa un para pasarle la pelota. ¡La roba! Oh. Dios mío, qué, qué, qué complicado, ¿eh? Joder. Vale, yo no, no siento que me haga hacer ningún cambio. Yo no puedo tener mejor equipo ahora mismo. A la cola, esa desde lejos. ¡Cógelas! Voy a intentar sacar la jugada. Se ¿Sí? grande el portero. Consiguen forzar un saque de esquina. Buena jugada. Buena jugada, dice. Esta jugada huele a peligro. De una manera u otra un corner siempre acaba creando peligro. Lo difícil es transformarlo en gol. Corre, corre, corre, corre. The Uy, corner. bueno, bueno, venga. Ese balón puede uh. dar resultado. Se había quedado solo durante el portero. Venga, vamos a hacer directamente a desesperar. Ya, minuto 60 Gran anticipación. Es caro, tampoco es un delantero muy bueno. Lo que pasa es que me ha costado muy caro. De nuevo al compañero. Ha mejorado lo que tenía, pero... Con ese pase al ataque. Gran parada del portero, espectacular. ¿eh? No era fácil despejar esa pelota, Carlos, ¿eh? El portero. No, por lo menos por estadística algún tendrá que meterse. Ish. Corre, corre, corre. Ahí, ahí, tú solo. Ese balón puede dar resultado. hago un llamado. Pero bueno, pero qué paradón. Excelente intervención del portero, eh. Esto le va a dar confianza. No. Mierda. No todavía podemos empatar. Joder, macho. Encuentra un compañero para pasarle la pelota. Casi Uy, penalti. Manos más. Hostia, pero. Uh, la he metido, la he metido. Venga, venga, venga. Joder, Hay esperanza. Muy poca, pero hay esperanza. Oye. Oye, cógela. Minuto 90. Al ah, infinito. Ahí, ahí. ¡Hostia! Bueno, bueno, bueno un <risa> poco me meto un golpe de centrocampo. Ha faltado Vamos, el lo justito por finalizado el encuentro. Vale Tú sabes lo mejor de todo Que me han lesionado a alguien seguro Ya tenemos ahí 5 puntos Cinco puntillos Bueno, estamos ahí bordeando A ver si empezamos a jugar bien Contra el Alcorcón Y el Alcorcón está Está ahí con nosotros ahí en Un rival directo a ver, más, más venta, por Rubén Blanco. ¿Quién es Rubén Blanco? Rubén Blanco, vale un millón doscientos, pero Rubén Blanco, ¿quién coño es? Eh? Yo tengo uno que vale un... ¡Ah, el portero! Estamos gilipollas! Estamos tontos Si lo acabo de fichar, ¿cómo lo voy a mandar? Tonto que soy tonto. Vale, no tengo ningún lesionado y... Y bueno, vamos bien, vamos bien. Vamos bien, joder. Venga, vale, vamos a grabar. Aunque parezca mentira, está mejorando el equipo. El equipo ha subido un poquito de nivel, aunque no consigo todavía empezar.